¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Lightspeed Spanish! ¡Bienvenidos! This is Advanced number 49. Okay, so we're doing it in Spanish and it's a suggestion from Viso Media Group. Ah, see. Sí. Yeah, sí, Viso no? Media Group. This is not an advert for his business, <laughs> but if he wants to take it as an advert, make the most of it. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Cintia, Vizo Media Group, no sé cómo se llama el nombre. No, sé, no sé, pero sí. Bueno, el señor, reconozco. El, el señor Vizo Media Group ha dicho: eh, "I'd love to see you guys do a video trying different accents in both languages". Eh, yours, Vizo Media Group. <laughs> okay, bueno, entonces he tenido una idea, ¿vale? Una idea. Es que Cintia, ella conoce los acentos de, de, del mundo de habla española. Del hispana. mundo, ¿no? <risa> del mundo. Del mundo. Eh, eh. Y, se, y se te no, da no. muy bien ¿no? Eh, Qué copia los es. acentos. ¿no? Se me da muy mal eh, copiar acentos. Vale. Pero. Pero. Y, y lo, que, lo que yo conozco, por ejemplo, los acentos de Inglaterra y de, de, de, del Reino Unido. Entonces, lo que, lo que he, he hecho es crear una frase súper sencilla, ¿vale? Y tenemos con esa frase, tenemos que, que poner eh, acentos de, de... No es justo porque si yo lo sé, yo me preparo. Yo veo vídeos de acentos de, por ejemplo, Latinoamérica y, y me preparo un poco. Vamos a hacer no, lo básico, no No, me viene... no, no te preocupes, eh. lo, lo básico. Lo Vamos a hacer lo básico. Vale, Cintia. La frase es... Si yo tuviera mucho dinero Sería muy bonito Solo eso, ¿vale? ¿eh? Si yo tuviera mucho dinero, sería muy bonito vale. Es que Dios, que, es que se me da muy mal Vale, Vale, entonces Tu primer país eh... Pero espera un momento Ajá. ¿Y tú vas a hacer acentos en inglés? En inglés pero. ¿Con la frase en inglés? No, con la frase en español <risa> ¿Por qué? ¿Qué Ay, pasa? Pues yo quiero hacer acento en inglés Con la frase de español ¿Vale? Lo que pasa Lo que pasa Tenemos mucha fama aquí en España Los de, de, de Inglaterra y por ahí ¿Vale? De, de hablar con nuestro acento ¿vale? Claro ¿Vale? Claro, es que eso, eh, ahí te lo Entonces, hago un acento mm, guay Principalmente inglés. este vídeo es para los, los hispanohablantes Y así pueden identificar la región ¿Vale? Ah, no, de, la de, que, de la que de no, la regi región ya no yo te voy a hacer un acento estándar británico no en inglés vale venga, venga. entonces empiezas si vale. yo tuviera mucho dinero en inglés sería muy bonito vale ¿sí? en inglés sí sería si yo tuviera tuviera mucho o mucho <risa> I have heard that as well mucho okay I have heard it <risa> Bueno, well, let's go for mucho. Mucho uh -huh. dinero sería muy bonito. Muy bien, muy bien. Y, y la gente diría, ¿inglesa? Claro. Sí. ¿A, que, ¿A que lo he hecho bien? Que sí, lo he sí, hecho bien? sí, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, entonces, yo voy a hacer esa frase en escocés. ¡Ay, qué bien! Venga. De, de Glasgow. ¿Te tienes que poner así? Sí, para sí, que... claro, porque hablan así. A ver, a ver. A ver, a ver, tengo que entrar en mi mente escocesa, ¿no? Si, si <risa> yo tuviera mucho dinero, <risa> <risa> sería muy bonito. <risa> <risa> right no, enough. No, no, no, no, no. The tea is too Spanishy. tengo I have to say. De mucho ah, dinero, you've done really well. Vale. But the, it, sería it, muy bonito. Bonito. Eh, es el eh los, bonito, los escoceses... Pues Sí. Los escoceses pronuncian muy bien, ¿eh? No la T. La T, ¿no? Es como boni... T, no, T. Ha sido una T muy española. Ahí te voy a dar... Bonito, vale. Te voy a dar cinco puntos. ¿no? Vale. <risa> vale. Vale. Oh, posh English. No, eso posh English es el que he hecho yo, ¿no? El estándar. Eh, no, yo voy a hacer el posh English. Tú has hecho el inglés estándar. Chav, standard. ni idea. Yo voy a hacer el chav. ¿Vale, no. South, ni idea O sea, o sí, sea, en inglés, o sea, yo lo reconozco A ver, hacer. tú, de, de México, por ejemplo ¿Cómo, cómo sería la frase en, en mexicano? Ostris Es que me va a ver Saúl y me va <risa> Te va a dar un, un par de hostias, ¿no? Lo tengo que pensar Es que, es de, es que voy a cantar Y no quiero cantar <risa> No quiero cantar Porque va a ser un insulto Eh... Si yo tuviera mucho dinero, eso eso sería muy bonito. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! Es que no quiero cantar. Sería muy bonito. Muy bonito. Sería muy bonito. Sí. Eh, vale, yo voy a hacer chav, ¿vale? Venga, chav. Chav. Eh... ¿Cómo va el chav de eh, si yo, eh, Si yo tuviera mucho dinero, eh, sería muy bonito. Right? Me recuerda al de fiches, sí. Aquí tengo Cuba Cuba, venga eh, Si yo tuviera mucho dinero Es que dinero Es que suena raro dinero Pero si yo tuviera Hay mamita <risa> Ay mamacita. No, mamasitas de México Ay, Mam, mamitas. si mamita. yo tuviera mucho dinero Sería muy bonito <risa> <risa> No sé, joder Qué bien, qué bien Excelente A ver, yo ahora yo tengo que hacer El jory, el jory, ¿vale? Ay, jory, venga, jo, estoy sudando de, Del estrés <risa> eh, Si yo tuviera Mucho dinero Sería muy bonito muy bien. Jory sí. ¿Eh? suena muy bien, eh. Sí, eh. Va eh, bien, eh, eh. va bien con con, ¿Eh? va bien español. con el español, eh. Ah. Buenas vocales. Bonito. Argentina, porque, sí, Argentina, sí. Si yo, te... ah, joder, si yo tuviera mucho dinero, mucho dinero, sería muy bonito. No, como sería, sería, sería muy, muy chévere. <risa> Chévere, chévere, chévere. Vale, eh, ahora eh, irlandés. Irlandés. Eh, irlandés. Ah, pone irlandés del sur. Irlandés sí. del norte. Eh, es mucha que diferencia? De, de, de, un a, al, en el español. Ay, Pero, en el español. Pero no, no, no. Uh, no, vale. no, porque es, es todo, Bueno, la, las vocales son. Venga, venga. A ver, eh, si yo tuviera mucho dinero, sería muy bonito. <risa> so Soapwood so, good, ¿no? so good. A ver. ay dios mío ah de norte no tengo... a ver o sea, ahora en chino en chino en chino cómo voy a hacer esto en chino eh, si yo tuviera igual igual que, que cubano, cubano no, no. <risa> si yo tuviera mucho dinero sería muy bonito <risa> Oye, vamos a ofender aquí a todo el mundo, ¿eh? No, pero... Chino, eh, de Latinoamérica. He hecho, he hecho, yo soy Jory, he hecho Jory. Bueno, pero tú eres Jory, pero, Dios, la gente que lo vea, de, de, de China, por ejemplo, va a decir... A esta, ver, esta mujer. Eh, ahora, eh, eh, de, del país de Gales, Welsh. <risa> si yo tuviera mucho dinero, sería muy bonito, Lucio. Oh, muy bien, muy bien. Mira, has es muy bien, ¿eh? Sería muy bonito, Lucio. <risa> Eh, pero Andalucía A ah. ver qué hay aquí eh, Es que hay varios, ¿no? Pero... Eh, es que a ver Uno que sería Si yo tuviera mucho dinero Sería muy bonito Sería, sería. sería. Si, si yo tuviera <risa> eh, Pero es que el otro, el otro Nada, porque no hay, no hay Tiene dale. que haber algo con C y con S Sí Ah, y americano, americano. ¿Tú puedes hacer el americano? Eh, ¿En español? ¿Leyendo español? Mm. No, hazlo tú mejor. Vale. Va a ser como inglés, pero sí. con la R más. Si yo tuviera, sí. ¿Tuviera? mucho dinero, <risa> ¿Sí? sería muy bonito. ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia entre un británico y un americano? Ah, la R, ¿no? La, la R, R es muy, muy diferente, sí, sí, pero yo, aparte. yo tuviera... Tuviera, sí, sí. tuviera. Un, po un poche inglés sería... Si yo tuviera... Sí, es verdad. Tuviera. Ah, pero la R es similar. Sí. Pues, jope, es que dejad de, de enviar cosas... ¿Cuáles? Sí, viso, ¿eh? Qué difícil, Qué malo. Eh. Nos hacen cantar. Sí. Ahora nos hacen hacer acentos... Eh, difíciles. Eh, eh, Cintia, ¿cuál es tu acento favorito? ¿De, de qué? En, en el mundo de habla hispana. Eh, de habla hispana, mi acento favorito. o oh, es que no sé. Ten, es que no tengo. Tengo muchos que me gustan. Uh -huh. Y no te puedo decir un. Es, no te puedo decir un favorito. Pero, por ejemplo, de Argentina, ¿te gusta? A ver, me ¿verdad? encanta. Me, ¿De España? porque en España hay muchos acentos y luego en Latinoamérica también hay muchos acentos y unos me gustan más, otros menos en España y en Latinoamérica pero en España eh, me gusta el acento de Madrid, me gusta el acento de Andalucía me gusta el acento de eh, Galicia mm -hmm. eh, y en Latinoamérica me gusta el acento de Argentina, bueno Argentina, Uruguay, Paraguay Sí. Eh, y me gusta el acento de Chile uh -huh. y de México y también Venezuela depende de la persona porque hay dos acentos y uno no me gusta tanto, pero Ajá. Uh -huh. pero esos son mis, mis favoritos, uh -huh. muchos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, y a mí me, me gusta mucho en, en el, el mundo de, de habla inglesa, ¿no? de, sí. eh, de eh, australiano Sí, sí, me gustan, y, y, porque ellos usan muchas palabrotas también. Sí, eh, de eso, ¿no? Las palabrotas, de los australianos. Sí. Y me encanta, me encanta el acento de Irlanda del Norte, me encanta. Ajá. Eh, y, y también el, el acento del sur de los Estados Unidos, como te Texas y todo eso. Sí, por ahí, me, me gusta mucho. Ajá. Sí que es lo que se ve en las películas, ¿no? Sí con el gorro de, No de del sur eh, bueno, en, en el centro de... Eso no, no, da un poco de miedo ¿no? Sí, pero sé que, sé que acento como indiana y todo eso, bueno, eso es a lo mejor ¿es indiana? No sé, o sea, no, no, yo no conozco bueno, muy bien los pues, estados, lo por, siento eh, lo siento, pero no. Creo que esa, ese es el acento de, del sur por lo que he oído mm. pero te iba a decir una cosa, ah, el acento de, por ejemplo el acento de de Australia, para mí es muy complicado de, de adivinar que es de Australia, a no ser que digan Australia, ah. porque ya si dicen Australia, digo, ah, han dicho Australia ah, con la A, y no Australia, Australia. O, dicen Australia, digo, ah, sí. ya está, Australia. Sí. Pero luego, pero si no, no. Ah. no, no me suena, o sea, no es un acento, eh, ¿Cómo te digo, por ejemplo, la, la tonalidad, no es tan diferente a otros acentos. Mm, mm -hmm. ¿Me entiendes? Sí. O, por ejemplo, México es que es claramente México. Sí. O Argentina Ajá. es claramente sí. Argentina. Ajá. Pero Australia me cuesta. También eh, te cuesta... O, eh, o Nueva Zelanda. Notar el, el sí. No no, ah, no, sí. No, no, no, no, no lo consigo. Mm -hmm. Por ejemplo, eh, África del Sur, sí, porque tiene un acento fuerte. Mm -hmm. Que se sabe que no es... Pero sí. no sé Australia y Nueva Zelanda, me cuesta identificar sí. esos acentos. Mm. de ¿Es británico? A veces me suena americano, a veces no lo sé. Me suena mm. como británico. Sí, es más británico que, que me suena, americano, Sí, creo. me suena británico ajá, normalmente. Ajá. De hecho, había una persona de Australia que yo pensaba que era de Londres. Mm. Porque es que para mí era Londres. Y luego dijiste, no, es, es australiano. Y yo... Dios, no, ¿te mm. acuerdas de una persona que te dice uh -huh, yo? Uh -huh. y yo, madre mía, pues pensaba que era de Londres. Sí. Pero sí. Pues es un mundo muy interesante, ¿eh? Los acentos, me encanta. Sí, a mí me, me encanta. A mí me encanta oír diferentes acentos. Eh, no tanto cuando aprendes un idioma, porque ahí fastidia un poco, es como, no entiendo lo que dices. Y yo llevo años aprendiendo este idioma Y ahora tú me hablas y no te entiendo por qué Habla, dónde? habla normal, por favor ¿Por qué hablas tan rápido? No? Sí eh, eh, eh, Ayer, o antes de ayer No sé, estábamos hablando Estábamos en, en la sierra Con la familia de Cintia y, y hablaba con el padre de Cintia Y él decía ¿Sabes los ingleses cuando hablan? Yo solo oigo una palabra no, no, oigo una frase, una palabra, y pensé, joder, y es que me pasaba a mí también, ¿no? A todos. Sí. Es que oyes, es un sonido, ¿no? Y de repente identificas un, una palabra, amigos, ¡ah, mis amigos! <risa> <risa> y el resto es, es, es todo como... Sí. Cuando, cuando empecé, recuerdo que, que cuando seguía una, una conversación, podía, como dices, capturar unas palabra, esas palabras clave, ¿no? Y yo sabía, por ejemplo, que iba a pasar algo, pero no, no sabía si, si iba a pasar, si no iba a pasar, si había pasado, <risa> sabes, y como sí. eh, algo está pasando, pero no sé, sí, eh. o, o, vamos a la fiesta, no vamos a la fiesta, <risa> hay una fiesta, ha, ha, ha, ha habido una fiesta o va a haber una fiesta, es, es como, como es, ¿no? Sí, ¿Cómo? es verdad. identificas una palabra, ya tienes que formular tú la frase alrededor. <risa> Según la cara de la, la, la, la gente, ¿no? así ah, así ah, sí, vamos a la fiesta, ¿no? Pero generalmente tú dices, sí. <risa> y es como, que sea una pregunta. Sí, eh sí. como esa mujer de mi fábrica que decía que sí a todo, a todo. Y, y, y, y, luego, tuvo... y luego un sábado llegaron 50 chicas de la fábrica <risa> para una fiesta. Porque <risa> había dicho que sí. Había hecho queremos... una fiesta en su casa ¿Eh? diciendo que sí solamente. No, es que ella en la fábrica, de las chicas hablaban y ella decía, sí, sí, sí, y no entendía ni, ni nada, nada. Y un sábado llegaron 50 chicas porque habían, le, le habían dicho, queremos eh, tener una fiesta, podemos usar tu, tu casa y ella sí, sí, sí. sí, sí Vamos sí. a ser más de 50 personas. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Sí. Sí. ¿Puedo traer a mis cinco amigos? Sí. sí. Yo a mis diez amigos, sí. ¿Y invitas tú? Sí. ¿Invitas tú? Sí. Sí. Entonces, mucho cuidado. A las cuidado. siete, sí. Entonces, si, si tú puedes hacer... Poner un, un acento, ¿sabes? Solo tienes que enviarnos el vídeo. Y ponemos un vídeo de ti en la Spanish. Así. Vale, la frase siendo... Si yo tuviera mucho dinero, sería muy bonito. Vale, Pero entonces, es, es un reto, ¿no? Acentos. Vale, chicos, creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Seguid Perfecto. con las, las eh, sugerencias, ¿eh? No en más fin. sugerencias extrañas, por favor. Molan más. Vale, sí, molan <risa> más. Eh, entonces, nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, adiós. adiós.